Y el último problema nos dice en la circunferencia trigonométrica calcular el valor del seno de alfa más el coseno de alfa. ¿Listo? Entonces nos dan a la circunferencia trigonométrica y nos dicen que alfa es desde el punto de origen acá hacia esta línea recta, ¿no? Bien, lo primero que hay que hacer es despejar esta ecuación de la recta. Tendríamos un y igual a 2x menos 1 despejando todo ¿no? Eh, entonces nosotros vemos que esta línea se empieza a cortar en estos puntos con la circunferencia recordarás entonces que por el tema de geometría analítica nosotros dijimos que cuando dos gráficas se cortan es que están tomando los mismos valores tanto en y como en x ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero hallar este punto. Y también quiero hallar este punto. ¿No? Entonces, para yo hallar estos puntos, estas y serán las mismas que estas y. Estas x serán las mismas que estas x. Bien. Entonces, para no hacerme bolas, simplemente esta y lo voy a reemplazar acá. La ecuación que tenemos de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado, Ay, y al cuadrado, y también es 2x menos 1 al cuadrado, igual a 1. Entonces, aquí tenemos reemplazado esto aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos estos puntos. Y dinan, ¿por qué queremos esos puntos? Porque nos están pidiendo el seno y el coseno de alfa. Te pregunto, ¿cuál era el seno? ¿Este de acá casi sí o no? Este era el seno de alfa. ¿Y cuál era el coseno? Allá, ah, este era el coseno de alfa. Oye, pero estas no son también las coordenadas de este punto de acá. Claro, este punto de aquí tiene las siguientes coordenadas. Primero vemos en x, allá, ah, la longitud desde el eje y hasta un punto x es coseno. Entonces ese punto tiene como abscisa al coseno de alfa. Y tiene como ordenada verticalmente al seno de alfa bien una vez que ya tenemos el punto nosotros queremos hallar este punto bien, y este punto también queríamos hallar no sí pero como es una circunferencia trigonométrica sabemos que este esta, este punto de acá es el 0,1 son 0 menos ,1, 1 bien? por ser una circunferencia trigonométrica, entonces nuestro primer punto es 0, menos 1 y nuestro segundo punto es coseno de alfa, seno de alfa entonces yo quiero hallar esos dos puntos a través de estas X por lo tanto yo sé que voy a tener por lo menos un valor 0 aquí y el otro valor va a ser el coseno de alfa bueno, entonces vamos a resolver y vas a ver qué es lo que ocurre Acá tenemos el x cuadrado normal, resolvemos un binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo, que es 4x, más el segundo al cuadrado, que es 1, igual a 1. ¿Listo? Entonces este 1 sumando pasa aquí restando, y me quedaría 0 de un lado. 4x con esto nos daría un 5x al cuadrado menos... 4x bajó, igual a 0, porque el 1 restó con 1. Entonces, aquí podemos factorizar. Te lo voy a poner por acá. ¿Qué estamos haciendo? Factorizamos. ¿Listo? Entonces, cuando factorizamos, nos va a quedar un x multiplicado por 5x menos 4, igual a 0. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a darnos cuenta de algo. Que x puede tomar dos valores, el primer valor es que x sea igual a 0. Claro, porque si x es 0 acá, acá nos sería menos 4 y 0 por menos 4 es 0. ¿Listo? Entonces el primer valor es que sea 0. O el segundo valor es que esto de aquí sea 0. O sea que 5x menos 4 sea igual a 0. Por lo tanto que x nos quede 4 quintos. Listo, entonces tenemos dos valores de X. El primer valor es 0, el segundo valor 4 quintos. Pero vamos a ver acá. Entonces hay dos puntos, uno que va a ser 0 y otro que va a ser 4 quintos. Te pregunto, ¿dónde está el 0 que hemos visto acá? Este es, ¿cierto? Entonces este X es este de acá. Su Y, no se nos hace sorpresa, es menos 1. ¿Pero por qué menos 1? Bueno, reemplaza pues. Si X es 0, ¿qué valores toma Y? Menos 1, ¿no? Menos 1 Y ahora, si X es 4 quintos, si quintos, ¿qué valores toma Y? Bueno, en este caso vemos que si X toma 4 quintos, los valores que tomará Y serán de 3 quintos ¿Bien? Ya, pero digan, yo no veo eso acá, pues. ¿Dónde está 3 quintos? ¿Dónde está 4 quintos? Justo aquí, pues el punto que me piden o que yo quiero calcular. ¿Por qué? Porque mira, este X va a ser este de acá. Este X es este de acá. Quiere decir que el coseno de alfa es igual a 4 quintos. Y este Y que hemos hallado acá es este de acá, pues. La componente en y del mismo punto. No hay de otra, pues. Es el único punto que existe. Entonces, el seno de alfa tiene que ser igual a 3 quintos. A nosotros nos están pidiendo la suma de seno más coseno. Entonces, si sumamos esto, nos va a quedar una homogénea, ¿cierto? 4 quintos más tres quintos. Y eso nos resultaría 7 quintos esa sería nuestra respuesta Bien, entonces continuamos resolviendo El siguiente ejercicio, el ejercicio 4, nos dice hallar el área de la región sombreada en la circunferencia trigonométrica y nos muestran este triángulo y desde el punto de origen hasta este vértice llega un ángulo de 150 grados pero antes de resolver este problema vamos a aclarar unas cuantas sugerencias si bien puedes resolver esto utilizando senos y cosenos como comúnmente se hace en algunos ejercicios también puedes utilizar lo llamado regla de Cramer, que viene siendo eh, el uso de matrices para poder descifrar el área de cualquier superficie dentro de esta circunferencia. Vamos a poner por acá entonces regla de Cramer, es lo que vamos a utilizar ahora. Para ello, vamos a tener que encontrar los vértices de este triángulo, ¿bien? y cerrar la figura. ¿Cómo que será la figura? Ahora vamos a ver. A esto lo vamos a llamar punto 1. Este es el punto 2. Y este es el punto 3. Entonces, el punto 1 va a ser, recuerda que en la circunferencia trigonométrica, tienes de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, en este punto se marca un 1, en este punto se marca un 1, pero como estamos en el lado negativo, este, en este sector, será menos 1 y como estamos del lado negativo hacia abajo en el eje de las y también sería menos 1 entonces estos serían los puntos cartesianos así, en la circunferencia trigonométrica el punto 1 como es 1 en x y 0 en y va a ser P1 1.0 ese es nuestro primer punto el punto aquí el siguiente punto siguiendo la misma lógica en, es 1 en y pero ahora es 0 en x entonces el punto 2 es 0 en X y 1 en Y. Acuérdate que siempre va a seguir este orden, siempre se sigue este orden, ok? Entonces de X primero y luego Y. Bien, y el punto 3, entonces, ¿cuál será el punto 3? Porque necesitamos cerrar esta figura, hasta ahora solo tenemos esta línea, nos falta cerrar la figura. Entonces, veamos, el punto 3 lo puedo calcular, con esta Y de acá, porque este es el paradito, siempre es el sector Y, digámoslo así, del eje de las ordenadas, y el echado es el sector X, o lo que va a re X, el eje de las abscisas. Bien, entonces, nosotros sabemos también que en una circunferencia trigonométrica se cumple que este segmento que va de pie, digamos así, vertical, es el seno, del ángulo, mira, de origen que llegas cabeza con cabeza forma 150 grados, o sea, seno de 150. Y esta parte echada de aquí se llamaría el coseno. Esto sería el coseno de 150. Entonces, son los dos puntos que formarían el punto 3. P3 entonces sería el punto. Primero los de X, ¿quiénes son el X? El que está echado. Entonces, Coseno de 150 Luego, el coseno de 150 vertical El seno, disculpen, de 150 en el punto vertical O sea, en el punto de las yes Entonces ya tenemos nuestros tres puntos Veamos Del punto 1 al punto 2 hace esta figura Del punto 1 al punto 2 hace esta figura Entonces, el punto 1 inicia con 1 y 0 el punto 2 con 0 y 1 bien del punto 2 pasamos al punto 3 entonces cerramos aquí el punto 2 cerró al punto 3 y el punto 3 que es coseno de 150 coseno de 150 y seno de 150 bien pero mira hasta ahora no hemos terminado porque tenemos que cerrar la figura entonces del punto 3 vamos a dirigirnos de nuevo al punto 1 Allá, ah, del punto 3, que es este, vamos a volver al punto 1, o sea, 1 y 0. Entonces, esta sería la matriz. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta matriz? Bueno, lo que tenemos que hacer es operar en cruces. Por ejemplo, aquí formaríamos un 1 por 1, 1. 0 por seno es 0 Coseno por 0 Coseno por 0 es 0 ¿Listo? Entonces esta forma componentes de la derecha Ahora, tenemos los de la derecha, nos faltan los de la izquierda 0 por 0, aquí sería 0 1 por coseno sería coseno de 150 Acá, seno por 1 Sería el seno de 150. ¿Bien? Y aquí tendríamos los componentes de la izquierda. Entonces, a ver, nuestros componentes de la derecha vienen siendo únicamente uno positivo, o sea, más uno, Y los componentes de la izquierda vienen siendo coseno positivo, o sea, coseno de 150, más, otro positivo, seno de 150 entonces estos vienen siendo nuestros componentes entonces decimos la fórmula para hallar el área de un triángulo con este método viene siendo la diferencia de los términos de la derecha con los términos de la izquierda dividido todo esto entre 2 entonces los términos de la derecha vienen siendo 1 menos y aquí tenemos coseno de 150 más el seno de 150 sobre 2. Pero yo recuerdo también que el coseno de 150... O sea, coseno de 150 es lo mismo que el coseno de 180 menos 30. Y el coseno de 180 menos 30... Lo podía expresar como menos coseno de 30. También tenemos el seno de 150. Y eso se puede expresar como seno de 180 menos 30. Que no sería otra forma de poner seno de 30. Bien. Entonces, cos menos coseno de 30. Es este. sería menos raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 sería un medio bien entonces reemplazando aquí 1 menos el coseno de 150 es menos raíz de 3 entre 2 entonces menos raíz de 3 entre 2 más un medio que viene siendo el seno de 150 Ahora, todo esto está dividido entre 2. Bien. Si operamos esto, digamos menos con menos, nos va a quedar un más aquí. Y el menos que estaba acá por el más que estaba acá, menos. Así eliminamos los corchetes. Ahora, 1 menos un medio es 1 un, sobre 2. ¿no? Más raíz de 3 entre 2. Y todo esto dividido entre 2 pero otra forma de ponerlo es así 1 sobre 2 bien, también es válido hacer esto si no eh, la puedes ver de esta forma opera nada más, digamos, extremos y medios pero, digamos, teniéndolo ya terminado podríamos decir que la respuesta sería 1 eh, cuarto más raíz de 3 cuartos y esa sería la solución del problema, operando esto. Bien, el problema 5 nos dice, de las cuatro proposiciones, indicar dos que son imposibles. Para esto entonces vamos a buscar las más sencillas, que vienen siendo la 1 y la 4. Bien, entonces vemos que la 1, por ejemplo, nos habla de la razón trigonométrica seno. Entonces colocamos, bueno, para ver si son imposibles o no, nos está diciendo si existe o no esta relación. O sea, si existe es, es, es este raíz de 3 seno cuadrado de X igual a 2. Entonces, para yo ver si existe algo, tengo que utilizar la teoría de seno. Que nos dice, menos 1, menor o igual al seno de cualquier ángulo. ¿Ok? Y este seno es menor a 1. Bien, entonces tenemos esto, tenemos que transformarlo en esto. Entonces elevamos al cuadrado y tendríamos seno cuadrado de x y acá tendríamos 1 multiplicamos por raíz de 3 y sería 0 raíz de 3 seno al cuadrado de x menor a raíz de 3 pero raíz de 3 también lo podemos poner como otro valor que viene siendo 1.73 1.73 y como vemos acá lo máximo que puede tomar esto Sería un valor igual a 1.73. Y 1.73 es menor a 2. O sea que esto, imposible que sea 2. Por lo tanto, esto es falso. Seguimos con el de acá, la 4. Que nos dicen la secante. ¿ok? La secante puede tomar valores de raíz de 3. Entonces recuerdo la teoría de la secante. Que la secante de cualquier ángulo tiene que ser menor a menos 1 o... Que la secante de cualquier ángulo tiene que ser mayor a 1. Entonces raíz de 3 es 1.73. ¿Es menor a menos 1? No. Vamos a ver el otro caso. ¿1.73 es mayor a 1? Sí. Por lo tanto, con que cumpla una de estas, nosotros podemos decir que este enunciado es verdadero. ¿Listo? Entonces hasta ahora estamos aplicando dos teorías. El del seno y el de la secante. ¿Bien?